¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un <susurra> nuevo video Perdón por estar tanto tiempo inactivo, pero... Pues ya... ¿Qué pasa? Solo quería recordarles que... Pues tengan una muy bonita... Navidad... Oh, ¡Pendejo! <risas> que tengan... Un muy buen peli... Inicio de año, en serio, 2023, espero que sea lo mejor de ustedes Pero ya, sin más que decir Así es, este video no se trata nada más y nada menos que Forne Así es Vamos a jugar Forne Pues ya estamos aquí en la partida, así es chicos, ya estamos aquí en la partida Y pues, ala Sé que van a notar un poco de tirones bueno, tal vez lo noten, tal vez no. Pero bueno. El cajo. Bueno, chicos. Sé que. El favorito está yendo muy mal. No sé. Pero. Oigan. Es la primera vez que jugamos Fortnite. Juego. Solo vamos a. A ver cómo está esta partida. ¿Qué tal va? Porque hace rato estuve jugando Fortnite. Como no tienen idea. Así que, uh, pueden darme también consejos de cómo puedo mejorar en este super juego. mete como. California no soy, no soy nada bueno. Pero eso es lo que se puede. ¿Dónde están? Ahí estamos Amigo Gracias a nuestros compañeros, nos estamos echando casi todos Ahí está Vamos. Oye compañeros, apúrense. Mira. ¡No amigo! ¡No! Corre, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, loco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Gracias, amigo. Es... es... es... esto. Uf. ¡Pues así es! ¡Esta partida! La tenemos que ganarse así. Esta partida se tiene de ganar, sí. Entra. Uf, amigo. Y listo. Es esto? Amigo, ¿qué es esto? Yo vengo por esto. Ahí está, está las bonitas así que ahorita lo que necesitamos es ir a full full amigo no no cante ni nada nada informe y nosotros no hacemos eso qué onda nosotros nacemos... no hacemos Por un lado, amigo, ¿qué dices? ¿Vamos a matarnos? Yo jalo. Yo jalo. Ah, amigo! Amigo, ayuda ¡Ayuda, que me estoy muriendo! Amigo Estoy muriendo <susurra> ¡Amigo! ¿pero yo qué? Yo me estoy muriendo. Hey, mi compañero no me ido Mi compañero es malo. Amigo, tengo 28 vida. pero Por no. favor. Gracias. No mamá. Gracias, amigo. Gracias. Tengo una. Vamos a estar aquí un buen rato, eh. Vamos a estar aquí un buen rato. Uff madre mía, vamos a ver. ¿Qué onda con esta partida? Yo me la juego, yo me la juego. ¡Qué ¡No! ¡Corre, corre! corre ¡No! Vamos, vamos. ¡No ¡No! Ayo! Kurri! Ayo! Oh. Ayo! Ayo! Ayo! este lugar no no me solo voy a quedar con yo no Solo que soy yo amigos.